viene semana santa un fin de semana largo lindo para ir a mar de plata y bueno aprovechamos para mostrar lo que pueden hacer además de turismo hacer una linda pesca embarcada junto a la firma sandokan pesca que está muy buena la pesca cercana con muy buen pique de corvina rubia de muy buen porte así que una pesca linda para toda la familia económica y bueno muy accesible por supuesto sergio como siempre brinda el servicio completo de bueno eh, equipo de pesca, carnada, eh, la asistencia a bordo, así que les recomendamos que se hagan una pesquita ya si van a Mar del Plata y la pasen muy pero muy bien. Bueno, el momento. Uh, ese que vuela ahí qué? ¿qué es eso. Voladores ese. Ponle la caña abajo, bajar la caña, bajar la caña y eso. Mira, ahí. mira, mira que mirá que mira Mirá, mirá, mirá, ahí. Oh, bueno. ¡Qué jugador, el hombre! ¡Ah, bueno! Aflojale un poquito el nylon de él. ¿Le podés sacar a esta canción o Si vos tenés nylon, macho, mi el tiene nylon vos, totalmente flojo. Imposible que te, te entiendes que hay un pique. Pero está allá, está, está lejos la cosa. Ahora, no, no, deja el cuchillo, deja el cuchillo, ahora lo sacamos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo claro, no. Total no, no. Lindo, lindo, Esa. El rápido que la maneja y sube para arriba. Es como ir caballando. Esa, encarnada que me hiciste, es la. Esa era, ¿no? Esa era. Okay. Rudy, Rudy, decidí. No, no, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. no, no. No, pero no lo podemos eso. levantar. Para, para que no la podemos levantar. No la podemos levantar. recogiste hasta arriba todo. Ahora pues Tranquilo, tranquilo. Bien arriba. Ahora sí. El que sabe pesca dado Bien ahí. Bien. ¡Eso, carajo! Eh, buena Corvina, dios mío. ¿Tenés, ah, ¿tenés parrilla para eso? Bueno, realmente realmente menos mal que viniste, porque el Capitán Corvina acá, este, tenemos, el cap... tenemos el Capitán Gastuces y el Capitán Corvina acá. Viene ¿eh? sí. ahí, ¿eh? Hermosa Corvina, ¿eh? Ah, Sumando buen tamaño. Estas son las Corvinas que hay en abril aquí en Mar del Plata, abril y mayo. Idea para las corvillas. Vale, que Bien. Otro gato, el rey del gatú, se te van a hacer, Mucho gato, guarda la las cañones. ¿eh? Bueno, si la puse abajo. Bueno, el rey del gatú, pero, pero, pero, pero. El pero, pero, pero, pero. Menos mal que te trajeron la boca. ¿eh? Sí, menos sí. mal que te trajeron. ¿eh? Ah, cierto. si no, sí. No, vamos a pasar la Semana Santa sin pecado. Sí, si hubiese venido aquí, no sacaba de de Upa, ay Se enojó. Podemos mover, podemos mover ahí como... Una cabeza. ¡Ah! ah cabezona. Una cabezona. Una cabezona. ¡Eso! Ojalá. ¡Esa! ¡Bloque! ¡Bloque! ¡Bloque! una foto, ¡Bloque! mosa hermosa, por vida. Claro, Agarra de más abajo, así la puedes levantar. Sí, sí, sí. Ay. Mira. Gracias, muchas gracias, muchachos. Utilizamos nosotros acá. No lo tires al agua porque el pescado herido escapa. El pescado herido se escapa, hace disparar el otro, ¿viste? Bien ahí. Muy bien, el amigo, ¿dónde vino el amigo? ¿De dónde viene, amigo? De Bragado. Bragado, otro amigo de Bragado. Hombre de Pejerrey este. Y seguimos. ¿De dónde venimos? Alberti. De Alberti, la gente de Alberti. Allá no tenemos esto, ¿no? Apenas <risa> <risa> si hay algún Pejerrey cada tanto, ¿no? <risa> bueno, a momento de la pesca. Vamos, haciendo una pesca de variada. Distintas especies son las especies que tenemos aquí en nuestro mar argentino, aquí en Mar del Plata. Nos divertimos, nos entretenemos. La caña del piso? piso. bueno vamos a las corvinas. Vamos. Sí, cabezonas, cabezonas. Sí, las cabezonas, bien. Las cabezonas. Uy, qué lindo eso. ¿De cómo suelta la caña? <risa> Ahí tiene la dos monolíneas. Ahí está, ¿eh? Las... Ah, bien, bien. bien arriba. Otro monolíneo. Otro más que no va a salir. Seguimos así. El único que haya salido es el señor de la cámara. <risa> Bien ahí, ¿eh? La famosa colmilla. Agarré de la galla, meté los de la galla, acá el amigo viene con otro, se fue. No soy medio pelotudo, ¿eh? ¿sí? No, metelo los de, de la galla. del tiburón No. Ah, Lindas corubinas, eh. Opa, te bueno, bien arriba. No, <risa> ahora, sí ahora, que, sí que ahora sí que la Ahora <risa> que... <risa> <risa> eh, eh, sí que la saca. Se queda la voz porque no puede sacar ninguna. Sí, pero la cuenta que la sacó. Bueno, cruzarla, cruzarla, cruzarla. Hemos sacado la corvina más grande de la temporada. Acá con el amigo, ¿dónde vino? Cuéntenos. De Leones, Leones, provincia de Córdoba. Leones, provincia de Córdoba. Un corvinón, eh. A tiene que un poquito la cabeza. Impresionante. Listo. Joder. Bueno, puede devolverlo ya, dale. No, que va a devolver.